Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno... Aquí hemos estado grabando un poco los recursos para el vídeo que probablemente intente subir mañana. La verdad es que hoy no me ha dado tiempo, me ha entrado la inspiración y digo, venga, voy a hacer este vídeo. El caso es que, bueno, es un poquito complicado de, de grabar. Entonces, bueno, lo que, lo que he hecho eh, es grabar todos los recursos eh, recoger todos los recursos que necesito, tanto música como otras imágenes que voy a montar después vale y, y bueno pues ya lo tengo así que mañana pues lo subiré porque ya es bastante tarde y no me da tiempo a editarlo, juntarlo todo y subirlo al menos no me daría tiempo a hacerlo bien y la verdad es que con este vídeo eh, creo que es importante que le dedique un poquito de tiempo porque puede que crear un resultado bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, como me veis a mí, pues voy a salir con este atuendo mañana en el vídeo y, y bueno, ya, ya lo veréis, además he tenido que quitar todas las cosas que tenía aquí por medio para para grabarlo y yo creo que va a estar bastante interesante, así que bueno, espero que os paséis por por aquí mañana y no decir nada más, simplemente este vídeo es un poco para de relleno, ¿vale? porque ya sabéis que día a día subo un vídeo nuevo y nos vemos mañana, o eso espero. Venga, hasta luego, chao.